Y ahora viene una de las decisiones importantes, ¿Aventura o Carretera? ¿Aventura o Carretera? Por preferir, prefiero aventura, pero por el otro camino nunca he ido. Así que toca explorar un nuevo camino. Rabanal, Rabanal queda por aquí y la puntita esta de aquí, la cruz de fierro, casina casi nada por subir, queda poquito pero la cuestecita que hay, casi nada. Not sad. So